Bien, muy buenas tardes. Estamos iniciando la eh, transmisión para platicar con el doctor Juan Pablo Zorrilla, quien nos acompaña en vivo desde Argentina, doctor, ahorita, desde Uruguay, perdón. Desde Montevideo. Montevideo, perdón. <ríe> Espero que no me hayan escuchado los uruguayos, porque no sería bueno. Pero bien, entonces, eh, bienvenidos a, a la Facultad de Economía. Estamos eh, transmitiendo hacia Facebook Live y a través de la plataforma Zoom. Y bueno, la idea es eh, platicar con el, con el doctor eh, Juan Pablo Zorrilla, quien nos va a dar una conferencia plática sobre eh, la polifuncionalidad del economista y las experiencias que él ha tenido como economista en como economista mexicano, por cierto, en, en el exterior, ¿no? Bueno, el, el doctor Juan Pablo nos va a, a platicar dentro de su, de su, su presentación, pues, eh, no solamente lo que ha tenido como experiencia, sino eh, como egresado, porque es egresado de la Facultad de Economía de la Universidad de La Cruzana, sino un poco eh, sus motivaciones para convertirse en economista. Entonces, esta esta conversación la vamos a dejar aquí en, en la plataforma para que eh, tengan acceso a nuestros potenciales estudiantes de la carrera del programa educativo de economía y también nuestros nuestros estudiantes que ya se encuentran eh, hoy mismo en nuestras aulas a veces nos preguntamos y, y bueno sin, sin quitarle eh, espero no quitarle mucho tiempo al doctor pero es es como una pregunta que nos hacemos no o sea sabemos que queremos estudiar economía nos llama la atención, pero cuando ingresamos, estudiamos, y sobre todo al egresar de repente nos, nos preguntamos, ¿no? Nos cuestionamos más que nada, ¿cuál es la función de un economista, no? ¿Qué hace el economista? Y yo creo que es una, una, una pregunta que durante mucho tiempo nos, eh, nos invade los, los pensamientos. Entonces, bueno, eh, primero que nada, pues agradecerle a, a Juan Pablo que nos acompañe aquí en esta eh, en este espacio de la Facultad de Economía. Eh, iniciamos bien el año, iniciamos con esta eh, presentación eh, pues tan importante de, de un, un egresado tan, tan destacado y ojalá que sea eh, un, un punto en el que motive a otros egresados a contarnos sus experiencias. Todo esto nos sirve de, de retroalimentación en la carrera, en la facultad para mejorar nuestros programas educativos. Eh, pues bueno, quiero eh, decirles una, una breve reseña del doctor Juan Pablo Zorrilla Salgado, que, quien es consultor en ciencia de datos y evaluación de políticas. Él es licenciado en economía por la Universidad Veracruzana, es doctor en economía por la Universidad de La Laguna, España, en el área de análisis de, eh, económico, y tiene especialidad en economía financiera. Actualmente eh, está finalizando una maestría en políticas públicas en la Universidad de la República, en el Uruguay, y se ha desempeñado como docente e investigador en desarrollo empresarial, finanzas, análisis de datos e inteligencia de negocios en México, España y Uruguay. Él es evaluador y gestor de proyectos en cooperación internacional internacional para el desarrollo y más de, +D, es fundador y expresidente del capítulo Uruguay de la Red Global MX y actualmente es coordinador regional de la Red para América Latina y el Caribe. Eh, como les comenté, es una, esta es una breve reseña de esta carrera tan, tan destacada que ha tenido el, el doctor Zorrilla y pues bueno, eh, un breve comercial antes de darle el uso de la voz, el, el doctor Juan Pablo fue formado todavía en un programa eh, que se conoce aquí, o en, se conoce en la universidad como modelo rígido, hoy en día hemos ya transitado hacia el modelo educativo integral y flexible y hemos tenido ya dos cambios de, de plan de estudio, sin embargo, el programa en el que cursó el doctor, que también un servidor lo cursó, bueno, pues, eh, tenía eh, ciertas particularidades eh, y por qué menciono esto porque creo que eh, un egresado de la Facultad de Economía en cualquiera de los planes de estudio que haya cursado tiene la posibilidad pues eh, y la evidencia así lo demuestra de insertarse en el mercado laboral pero también de continuar con sus estudios eh, en, en, en otros ámbitos no no solo en México sino en otras partes de de América Latina y del mundo. Entonces, eh, pues sin más, este doctor Juan Pablo Zorrilla, nuevamente un agradecimiento y ahora sí, después de seis minutos que no paré de hablar, le, le doy el uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, eh, primero que nada, este, muchísimas gracias al maestro Fermín Isaías Caboleiva, director de la Facultad de Economía en la Universidad de Veracruzana, mi alma madre, eh, estoy contentísimo de estar aquí, de poder este, darles unas charlas este, a los alumnos que tanto entran como están cursando y los que están saliendo. Este, yo cuando era estudiante en la Facultad de Economía también nos invitaban a, a exigresados que estaban en el extranjero, que venían de, de vacaciones este, y nos contaban qué estaban haciendo en el extranjero, qué, qué, qué investigación estaban haciendo o de qué trabajaban. Entonces, este, creo que cuando me invitaron a, a dar esta charla, pues pensé en contar no, no lo que estaba yo investigando, sino más que nada una charla desconstructurada y tratar de bueno incentivarlos, orientarlos o darles ideas este, hacia qué rutas pueden tomar como economistas. Entonces, por eso, esta charla este, decidí un nombre así como genérico lo, lo, aparece en PowerPoint eh, digo en PDF no no pantalla completa porque así tengo más control visual de, de la presentación decidí llamarlo la polifuncionalidad del economista experiencias de un mexicano en el exterior y entonces bueno pues contarles este cómo ha sido mi trayectoria desde la desde desde el ingreso la salida de la facultad y cómo me he ido moviendo en este pues camino de, de economista no entonces, bueno, eh, ahí estoy yo con la flechita en rojo, <ríe> no me favorece mucho. La imagen es la generación de 1998, cuando entré a la facultad, este, ese año, en, en, entramos en el 98, la foto es del 99 porque es del segundo semestre, que sería como marzo del 99, y éramos los que habíamos sobrevivido al primer semestre de estadística con este, Suardías, que era un profesor como muy... El legendario, muy mítico, porque era estadística, y estadística era como el filtro en, en la carrera de economía. Habíamos entrado 100, y era el primer filtro. no Luego había otro en tercer semestre, con microeconomía, y luego también este, con economía mexicana, o marxismo. Este, pero prácticamente era como el, el filtro. Y también este filtro es importante destacarlo, porque en esta charla, a lo largo de esta charla, la parte de la... Polifuncionalidad del economista, este, les voy a hablar de tres lenguajes que tiene, tenemos que tener como economistas o que nos sirven como navaja suiza, pero yo prefiero llamarles lenguajes y les iré contando a lo largo de esta charla. Bien, ya después en el 2003, pues ya sí, la otra la foto este, en el aula, como íbamos a clases, y bueno, hasta allá de la foto este, en el Museo de Antropología de Jalapa. Este, aquí estamos reunidos en los dos grupos, pasamos de 100, aquí nos, obviamente nos salen todos los compañeros, entonces esta es una foto como de dos, los dos salones de esa generación que salimos, si no mal me, me falla la, la memoria, entonces, entramos 100, salimos como 30, entonces bueno, era muy bueno, muy interesante porque la, la carrera de economía en la Universidad de Veracruzana era pues un reto, no, no era un reto fácil, este, entonces, bueno, ya de entrada, desde que uno entra hasta donde te gradúas como economista de la Facultad de, de, de la Universidad de Veracruzana, ya era una cuestión de orgullo, no todos lo habían logrado, y bueno, este, 30 alumnos, 15 y 15 en promedio de cada salón, pues bueno, eh, es una buena estadística, estoy hablando con futuros este, profesionales de la estadística, ¿no? Entonces, claro, termina la carrera y muchas veces este, está la gente que hace la carrera, va, va a buscar trabajo. Este, en mi generación, en aquel entonces, pues si hablamos de 30, pues un, un 30% de ese porcentaje este, decidió continuar con sus estudios. no Entonces estaban la, las personas que optaban eh, por continuar en Jalapa estudiando, digamos, de manera local, Podían continuar en la Universidad Veracruzana, había gente que en los diplomados, las especialidades. Había gente que optaba por eh, continuar ahí maestría en otras universidades. Y entonces luego también hubo como se puede decir un grupo más grande que este, se la jugó, optó para presentarse este, e ir a México. A universidades como el CIDE, el Colmex, el ITAM. Hubo gente que quedó. También hubo casos curiosos donde a lo mejor pues muy buenos estudiantes de, de la carrera, este, se presentaban al Colmex y al CIDE y en una quedaban y en la otra no. Y entonces este, otros compañeros y aplicaron igual, no, no pusieron todo su riesgo en una sola cesta, sino apostaron en diversificar el riesgo. Y entonces había gente que quedaba en una y otra en otra, pero no se daba el caso que hubiera un muy buen estudiante que fuera aceptado en las dos. Entonces, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Entonces, también que tengan ya presente eso. Cuando salgan de la carrera, que decidan qué van a hacer. Pues bueno, que estas posibil existen estas posibilidades. Entonces, bueno, también hubo la gente que optamos por irnos al exterior. Pero la gente que optamos por ir al exterior, supongo yo que no lo teníamos pensado al, al terminar la carrera, porque justamente a todos los, estos casos, todos nos fuimos como meses o al año después, no fue tan inmediato esa transición. En mi generación, que yo recordara o que conociera o le diera seguimiento a esos casos, este, nos fuimos cuatro, este, uno se fue para la Universidad Católica de Chile, este, una compañera se fue a Francia, ella actualmente sigue, siguió estudiando y se quedó viviendo en Londres, este, bueno más que nada en Reino Unido porque vive en Reading el otro compañero que era como este, era de los mejores promedios de, de la universidad este tenía la en aquel entonces porque no sé si siga ahora tenía el auto este la se podían titular automáticamente si tenía muy buen promedio y no tenía ningún extraordinario él era este caso pero todavía buscaba la mención de calidad. Entonces, aún así, teniendo esta oportunidad de titularse automáticamente, optó por hacer su tesis de, de licenciatura y sacar la mención de, este, pues de calidad, honorífica, o sea, ser el mejor de la generación. Él se fue a la Universidad de, de Riverside, en California, y de ahí, hoy en día, este, está como en la versión del MIT en Australia él también este, aprendió un poco de ciencia de datos, este, se trabaja mucho con R y es un especialista en R Shiny, por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno, les cuento, les cuento de que no soy el único caso, o sea, de una, de una generación hubo gente que, bueno, todo este, de manera local, gente que fue al nacional y gente que nos fuimos al exterior. ¿no? Entonces, bueno, eh, esto que lo tengan muy presente, porque la primera, este, primer lenguaje o primer instrumento que, va, que van a ustedes a sumar en su navaja suiza como economistas, que les va a ayudar a abrir puertas para el exterior, tan, tanto a nivel eh, nacional, si quieren ir a las universidades top en México, como si quieren ir al extranjero, va a ser las matemáticas. Las matemáticas es el pilar fundamental del economista, nuestra herramienta básica, por eso les decía al inicio, Iniciamos con estadística y era el filtro, porque si no te iba bien en estadística no ibas a poder terminar la carrera. Entonces, bueno, la carrera, la verdad que en el plan antiguo me gustaba un montón porque teníamos cada año en nuestra currícula teníamos al menos dos materias que tenían que ver con estadística, matemática o econometría, de alguna u otra manera. Entonces, claro, muchas veces cuando estamos en la carrera o en México existe el chiste del libro más odiado en México, ¿cuál es? El de álgebra de Baldor. Y ahí ya nos equivocamos. Nos estamos equivocando mucho porque piensen que el ser eh, un buen matemático en, real, en la vida real les va a servir muchísimo, ¿no? Profesionalmente y en el ámbito de la investigación. Hoy en día, por ejemplo, me dedico a la ciencia de datos y, y prácticamente, ¿cuál es el bagaje? Bueno, hay una parte que es la, aprender a programar, pero otra, todo está el fundamento estadístico, matemático y econométrico. Y entonces, bueno, si ustedes quieren este, sumarse ya a cuestiones de Big Data, inteligencia artificial, ¿cuál va a ser el fuerte o cuál va a ser la base o el pilar? La matemática. Entonces, bueno... De inicio, el primer consejo que les doy, ustedes que estén estudiando economía, aprovechen que están este, estudiando, les están machacando y están este, aprendiendo estadística, matemáticas y econometría. Estas herramientas bien utilizadas les van a abrir las puertas en todas partes. Las matemáticas es un lenguaje universal, por eso hablaba yo de un lenguaje y va a ser una herramienta fundamental del economista. ¿Ok? Bueno, de ahí, este, claro, también eh, yo me fui a, a estudiar España y entonces, claro, les muestro esta imagen donde dice, bueno, si él dice que se fue a estudiar España porque tenemos una línea que muestra ahí San Cristóbal de la Laguna en medio o al lado del Sáhara y de Marruecos, ¿no? Bueno, porque yo tampoco no, no, no lo sabía en ese entonces, el Internet no era tan informativo como ahora. Yo sabía que Canarias estaba por debajo de la península este, ibérica de España, pero yo imaginaba por ahí cerca de Portugal o España, ¿no? Pues resultaba que estaba un poquito <ríe> más abajo, ¿no? Y bueno, el viaje no fue realmente así como aparece en pantalla, fue este, Veracruz, Houston, Nueva York, de ahí hasta España y luego de ahí uno baja a Canarias. Entonces, bueno, fue toda una odisea este el viaje, ¿no? Este aquí hay dos cuestiones que aprovecharía yo para recomendarles. Cuando ustedes vayan a estudiar afuera, al exterior, es muy importante los que carguen sus documentos, se los van a pedir para estudiar en el extranjero, pero tienen que cargar con ellos. Va a estar tener su título y va a tener su plan su plan de estudios. Que estos estén posti tengan la apostilla de La Entonces, bueno, este, el trámite en la Universidad de la Cruzada ah, sí, sí. es este, muy accesible. Y entonces, bueno, o sea, pueden hacer todo el trámite ahí en Jalapa. Esa es otra, otra gran ventaja que tiene la, la región. ¿no? Eh, después, otro consejo que yo les daría. Por ejemplo, si van a hacer la maestría, pues bueno, no tiene mucho sentido llevar, porque luego existe un documento si ustedes quisieran homologar, porque ustedes cuando van a estudiar al extranjero, lo que hace la universidad en el exterior es reconocerles o convalidarles el título y el plan de estudios para que puedan continuar sus estudios. Pero luego tenemos otro trámite que supone, por ejemplo, si ustedes van a hacer el doctorado, que son cuatro o cinco años, eh, yo sí les recomendaría un, una recomendación, una, un consejo personal, que eh, saquen, tramiten en la Facultad de Economía lo que sería el programa de todas las asignaturas, que es un trabajo impresionante porque hay que este, imprimirlo y fotocopiarlo todo, sellarlo todo, todo y se legaliza todo. Entonces es un tochote así. El mío era, no sé, 250 páginas, mi programa del viejo plan de estudios. Yo homologué este, mi, mi plan de estudios cuando a hacer un doctorado, hice el trámite, tardaba dos años y medio, que es lento. Habitualmente hay países que ya lo están haciendo en un año, año y medio, dos suele ser lo más tardado. Por eso les digo, háganlo llegando. Y ustedes nunca saben, pero cuando terminen el doctorado, pues también tienen la homologación de su título. Tuve la fortuna, habitualmente cuando se homologan los títulos en el exterior, te pueden decir que no te lo homologan, es porque, eso es porque estudias en una universidad, patito, que no te lo reconocen. Eh, te pueden decir, te lo reconozco de manera parcial, o sea, en este caso te hacen, si quieres homologar, que estudies en el país de destino las materias que te faltan por reconocer, o que fue mi caso, que me lo homologaron total. Entonces, bueno, el plan de estudios antiguo de la UB, el que cursé, Imagínense si estaba esos 250 páginas de plan de estudios, estaba también que yo iba sobrado para el plan de estudios español. Entonces, bueno, cuando me reconocieron, me homologaron mi licenciatura de la UB en, a título de economista en España, está totalmente homologado, no tuve que cursar nada. Entonces, bueno, son experiencias, estos son como los documentos básicos que les recomiendo que carguen cuando salen de México, ya se los lleven apostillados, porque uno nunca sabe. Y es como todo. He hablado con otros compañeros, otras amistades que también se fueron al exterior, y es como eh, todo en la vida. Hay veces que sí te sirve, hay veces que nunca te los han pedido, pero bueno, nunca está de más cargarlos, porque si te los piden, que no sea un obstáculo el no tenerlos. Entonces, bueno, es otro consejo que les doy siempre que. Este, vayan afuera y que, bueno, que sepan que la Universidad de Veracruzana pues quieran ver o no si tiene un reconocimiento en el, en el exterior, ¿no?, a la hora de, de convalidar o homologar los documentos. Que era esto lo que, lo que aquí aparece en pantalla. El título y plan de estudios, esto es lo fundamental para irse al exterior y ya luego, si quieren homologar, el programa de todas las asignaturas cursadas y aprobadas para obtener el título. Esto se pide en todos los países. O sea, igual, por ejemplo, si yo en España quisiera homologar en México, tengo que llevarme el tocho de la misma manera. O sea, es un sistema que funciona así este, en, en casi todo el mundo. Bien, mucha gente me pregunta, este, ¿por qué escogí? Pablo, ¿por qué escogiste la Universidad de La Laguna? ¿No? En realidad este, escogí este programa de doctorado porque tenía la flexibilidad de que me permitía este, escoger yo el, el, el área principal y luego la especialidad. Y así, a, acompañado de un tutor y de un asesor académico, seleccionar las materias. Entonces, claro, le podía dar un enfoque con materias o asignaturas pues, que me gustaran, porque también es muy importante eso, que cuando estemos estudiando algo hagamos algo que nos guste y nos motive. Y entonces, claro, yo quería como un enfoque, me gustaba mucho el análisis económico y me gustaba mucho las finanzas. Yo cuando salí de la, de la Universidad Veracruzana hice mi tesis en administración de riesgos financieros en las pymes de exportación para el caso eh, de la zona conurbada Veracruz-Buca del Río. Eh, yo soy originario de San Luis Potosí, pero toda mi vida he vivido en el puerto. Entonces, bueno, este... Estudié en Jalapa y entonces mi tesis de licenciatura la hice con un caso aplicado a la región del puerto de Veracruz mientras que terminaba la licenciatura. ¿no? Este, entonces esto, esto era una, algo que me llamaba a mí. Yo en, en un principio este, no pude conseguir beca de México por parte de México al salir, porque esa es otra. O sea, está, Están las becas eh, del Conacyt, están luego, puede haber opciones en, en mi época, op, eh, becas a crédito, por ejemplo, otorgadas como el Banco, el Banco de México otorga algunas becas a, a crédito. Este, y entonces, bueno, fue yo un poco como de que, bueno, mandé mi, mi documentación, me aceptó la universidad, este, un, unas ayudas económicas de mi, de mi familia. Y entonces me aventuré. Entonces, bueno, eh, conseguí entrar en la residencia universitaria, que es esta primera foto que aparece acá, este, de la universidad. La universidad contaba con cuatro campus. Tuve suerte para, para poder acceder a uno. Entonces, bueno, este era muy económico, tenía la comida, la cena y tenía el alojamiento. Entonces, bueno, ya ahí me, me, me, me quitaba un peso económico muy importante de encima. También, el, como no escogí las ciudades más caras de España, que serían... Este, Madrid o Barcelona. Eh, Canarias, yo no lo sabía, o sea, fue coincidencia o suerte. Como era una región ultraperiférica, pues, se les mostraba que estaba bastante retirada de España, también era muy económico. Entonces, digamos que este, dentro de la, del costo de vida de España, pues estudiar en Canarias me resultaba muy, muy este, por debajo del, del de la económico, ¿no? de la media económica de lo que sería estudiar en España, no digamos como la mitad. Todo es bueno. Tenía aquí el campus de Guajara, este, la Facultad de, de Economía. Eh, ahí mismo también este, accedí a cuando entras en el sistema universitario español, muchas veces el sistema universitario europeo este, tiene cuenta con ayudas a nivel este, europeo o a nivel regional o a nivel local. Entonces, bueno, yo tuve suerte de que, bueno, este, leía convocatorias y como alumno de la universidad, la universidad era este, inclusiva para todos, yo tenía los mismos derechos que cualquier otro alumno de la Universidad de La Laguna. Entonces podía acceder, este, por ejemplo, eh, beca para la matrícula de doctorado, yo la había abonado al inicio, pues después si me concedían la beca, este me lo devolvían, ¿no? Este, Después ellos tienen una modalidad que son becas de colaboración, que son como un trabajo part-time en la universidad. Y entonces, mientras que está, tienes una ayuda económica para, para poderte este, mantener, pues también estás trabajando y estás ganando una experiencia en, en la universidad. ¿no? O digamos en el sistema de la administración pública pues de la universidad. Yo en este caso este, entré en el vicerrectorado de, digamos, llamémosle Relaciones Internacionales, estuve ocho años, en ocho años cambió cuatro veces de nombre, por eso cada vez podía presentarme cada dos años, y, este, y bueno, pues tuve la, la fortuna eh, de como estudiante de la Universidad de La Laguna ganar esta experiencia en cooperación internacional, desarrollo y, y, y más de... ¿Por qué les cuento esto? Porque yo no, no era especialista en esto. O sea, yo este, salí como economista, me especialicé en finanzas. Mi área era en las finanzas. Estaba más cercano a problemas de desarrollo empresarial y a resolver problemas de financiamiento de las pymes que a resolver problemas de cooperación para el desarrollo o estar metido en, en gestión de proyectos de I.D., ¿no? Pero lo que les voy es de que, bueno, este, nunca digo que no a las oportunidades, el mundo es de, la, de los arriesgados, este, hay que arriesgarse, entonces, bueno, se presenta uno, es un concurso competitivo, lo gané, y entonces gané también otra experiencia, porque en esta experiencia aprendí a diseñar, a, a planificar, a gestionar, pues, este, todos los proyectos, este, tanto a nivel eh, proyectos locales, que eran de la comunidad autónoma de Canarias, nacionales, lo que era este, España, regionales, toda la región de o, o lo que serían los, la, los países ultraperiféricos de la Unión Europea, que entraba, bueno, Canarias, Baleares, Azores y otras pequeñas islas li, limítrofes de, de Europa y proyectos europeos. Entonces, dense cuenta que aprendí un montón, ¿no? Entonces, también aprendí dos cuestiones aquí muy importantes. La gestión de proyectos en general y, este, y la evaluación también de los mismos. Entonces, como economista fui agregando dos componentes también muy importantes, ¿no? En lo personal, eh, también el tema de la evaluación se la recomiendo mucho. La evaluación, la experiencia, este, se va adquiriendo... Haciendo evaluaciones y las primeras evaluaciones en las que participamos muchas veces no las no las pagan. Entonces son invitaciones a evaluar. Entonces, bueno, como economista, les recomiendo que ustedes cuando salgan, este existen redes de jóvenes evaluadores. Precisamente que van invitando hoy en día con Internet. Este existen comunidades para invitar y para que uno se vaya formando como evaluador. El evaluador, bueno, puede ser me, enorme, enorme. Este, pueden ser este, proyectos, pueden ser trabajos, eh, publicaciones, bueno, infinidad, ¿no? Entonces, bueno, también es un, una línea del economista este, muy interesante, ¿no? Y muy, muy, muy, muy romántica, digamos, también. Entonces, bueno, este, también aquí tenemos un segundo lenguaje, el lenguaje que sería el de los idiomas, es muy importante. Eh, yo, mientras que estaba estudiando en la Universidad eh, Veracruzana, en la Facultad de Economía, este, también estudié inglés en, la, en el Centro de Idiomas de la UV. entonces, bueno, yo les recomiendo mucho de que administren bien su tiempo, mientras que sean este, estudiantes universitarios de la UV aprovechen las cosas que les ofrece la universidad, y una de ellas es este, acceder a estudiar inglés en el Centro de Idiomas, terminé yo el curso completo, también estudié alemán, no fue fácil porque tenía que estudiar, este. yo iba de clases de 7 pues, de la mañana a 1, 2 de la tarde, comer, y de ahí me iba toda la tarde al centro de idioma, los lunes, de lunes a jueves. Pero era un esfuerzo, ¿no? Entonces también es parte del esfuerzo que tienen que hacer como estudiantes. No termina el estudiante con las horas que hacemos en el aula. Están las horas extras que tenemos que hacer por las tardes y los fines de semana. Este, piensen lo que es parte de, este, de la formación profesional de ustedes. no Entonces, bueno, al menos, sí les recomiendo, tienen que tener el idioma inglés, al menos, y ya todo lo demás suma. Pero al menos sí deben de tener como lenguaje básico el inglés. El inglés, dense cuenta que a mí me permitió este, integrarme a un equipo de de relaciones internacionales, cooperación al desarrollo. Este, por ejemplo, aquí hay fotos donde, bueno, compartirles de que, bueno, no es, no es por presumirles dónde he estado, sino decirles, estas son las cosas que a mí me ayudaron a este, abrirme más hacia el mundo. no Aquí estoy en el astrofísico de Canarias, que es una de las este, cosas más importantes este, o más representativas de Canarias. Ustedes cuando han visto lo del volcán este español que estuvo como dos meses este, lanzando lava, bueno, era en la palma, era la isla de al lado de Tenerife donde yo estudiaba. Y el astrofísico canarias hoy, hoy en día que está muy de moda, la, la película está de Netflix, de No mires hacia arriba. Pues bueno, yo tenía la oportunidad eh, de estar en, en los telescopios porque no te dejan entrar ni ser turista, este, como tres veces visitas con rectores de otras universidades ¿tá? rectores de universidades de desde Madagascar hasta de Argentina Estados Unidos Europa eh, Neil Armstrong este lo pude lo pude conocer personalidades así no Neil Armstrong el, el primer hombre que pisó la luna por visitas a, al astrofísico este Fotos, viajes de trabajo, no fueron viajes de placer, eran viajes de trabajo, eran muy extensos desde las 6 de la mañana ya de pie, trabajando hasta las de 8 a 8 en reuniones. bueno, entonces me llevaron pues Argentina, este, Chile, Colombia, Marruecos, Italia, eh, Rumanía. Estuve ahí en, en, que para mí fue bueno como cumplir un sueño ni pedido ni mandado a hacer, que fue estar en Transilvania. Como buen amante de friki ahí de Drácula, dice, bueno, los montes Carpatios, nada que veas. O A Rumanía tampoco hay o esa... El viajar te das cuenta que muchas veces tenemos una imagen, una percepción errónea de cómo es el mundo. Muchas veces cuando trabajaba con, con África, este no es como imagina uno, tenemos una mala percepción. Entonces, bueno, estas cosas son las que nos brindan una, una perspectiva global y diferente de, de cómo es realmente el mundo no y no cómo nos lo quiere vender la, luego la televisión. Entonces, bueno, más que nada yo esta, esta parte, este, les digo, una, un poco eh, buscarse la vida, buscar ayudas, becas, este, moverse... este si uno se mueve, siempre vas a encontrar este, las oportunidades y se te presentan las oportunidades y yo me he destacado por eso de que dicen Juan Pablo. Juan Pablo es una persona que se apunta a cualquier bombardeo, Es ahí va a estar al pie del cañón. Entonces, bueno, ha sido tanto así que imagínense que de no ser mi área de expertise no, he, no estaba en mi plan volverme experto en cooperación internacional de desarrollo, pues terminé como evaluador de proyectos de cooperación internacional y desarrollo, después de, de ocho años trabajando en, en, en la universidad, este, tanto que hasta creé unas píldoras educativas para un posgrado de la universidad y están disponibles para todo el mundo, ¿no? Entonces, este, porque pues me, como economista tenía esa, esa ventaja de poder leer cosas rápido, este, abstraerlas y explicárselas a la gente. Una de las cosas que tenemos los economistas, a veces ¿no? O sea, no es una capacidad que la tengamos desarrollada todos y que está bueno que se desarrolle, es el tema de comunicar. Saber comunicar las cosas. Saber este, extraer información y contárselo a la gente. Cuando vemos al típico economista de la tele, el analista económico de la tele, habitualmente suelen ser personas así. Suelen ser personas que las cosas más complejas te las sabe explicar de manera este, más asequible a todo el público. Entonces, bueno, así fue mi caso. Tanto así que, bueno, hasta terminé grabando es, unas píldoras educativas disponibles en, en YouTube, en la página de la Universidad de La Laguna, en la web, ¿no? Bien, yo termino mi ciclo, digamos, en, en, en Canarias y en Europa y por las sales de la vida, este... Me, mi siguiente paso sigue en viajar a, a Uruguay. Nuevamente, por cuestiones de mapa de Google y todo, pongo ahí una línea recta de, bueno, Tenerife a Uruguay, ¿no? Hasta abajo de, del cono sur. En realidad fue otra vez subir a, a, a, a Madrid, volar a Estados Unidos. De Estados Unidos ir a Argentina, que era lo que decía... Fermín, claro, Uruguay y Argentina están alados, o sea, nos divide un pequeño, el Río de la Plata, este, son máximo dos horas, una hora en, en ferry rápido, ¿no? Y ahí tomé el barquito para llegar a, a Montevideo, ¿no? Bien, yo ya como graduado, este, como doctor en, en finanzas, pues llegué y tuve, este, pude colocarme en, una, en, en, en Montevideo o en Uruguay, en una universidad que sería la Universidad de Ort, Uruguay, también tiene sede en México, que aquí en, en Uruguay es como el TEC de Monterrey, versión México. no Entonces, bueno, eh, entré al Máster de Dirección Financiera, estaba dando materias este, relacionadas con los riesgos, porque nuevamente este, mi tesis doctoral estaba muy relacionado en el ámbito financiero, este, en la evaluación de créditos, más que nada la exigencia de garantías, para América Latina, ¿no? Este, como había tenido también la experiencia ya de evaluador de proyectos, este, y evaluado, aunque eran proyectos de cooperación, se les llama cooperación internacional de desarrollo, son proyectos de investigación e, in, e innovación, de I, +D, innovación y desarrollo, y entonces pues también entré a formar parte del comité de evaluación de proyectos de la universidad, los alumnos presentaban sus emprendimientos. Y entonces en ese comité se decían cuáles se pasaban a este a, a desarrollar esos proyectos a incubar, ¿no? Y entonces también este llegué un, un año muy activo donde bueno, me empezaban a salir oportunidades y a todo me empecé a decir que sí, y entonces bueno, también este con esa experiencia que había ganado en la gestión en el diseño y la gestión de proyectos, pues me uní a un equipo con un investigador de, de esta universidad y presentamos un proyecto a lo que es la ANI, que es, que es la versión del CONACIL en México, en inclusión digital, ¿no? Que tuvimos la fortuna de, de ganarlo, fue un proyecto de un año y bueno estuvimos ahí publicando y sacándole, este, pues la verdad que jugo este un buen rato, ¿no? Entonces, bueno, esta fue como mi experiencia nada más llegar a, a Uruguay. Eh, también hubiera sido muy cómodo haberme quedado ahí, pero soy una, una de las cuestiones que me, que me caracteriza desde que bueno siempre me ando moviendo. no Siempre ando buscando nuevas oportunidades, nuevos retos. También por eso lo que comentaba Fermín era algo que me caracterizaba a mí en, en, la, en la universidad o al entrar a la economía. ¿Por qué me llamaba a mí la atención la formación de economista? Porque para mí era un reto. Se ponía un reto este, poder tener esa capacidad de estudiar mucha teoría, leer un montón y aprender, y también esa capacidad de análisis matemático. Entonces, para mí era una carrera que ya desde el inicio era retadora. Por eso les decía yo, cuando uno termina, este, es como un logro muy importante. No es de que hayas terminado una carrera y ya está, sino es como sentirse orgulloso al de haber terminado la carrera de economía, porque no es una carrera fácil. Considero yo que es una carrera este, complicada o de alto nivel. Este, y entonces, bueno, era parte de, también de mi personalidad estar buscando pues nuevos retos este, u oportunidades. Aquí en Uruguay con el tema de este, digital está muy fuerte el ecosistema digital. Entonces, este, también eso me, me incentiva o me, me ayuda a, a buscar nuevos retos, ¿no? Entonces, en estos nuevos retos viene como la reconversión per, eh, profesional. Por eso les hablo yo de la polifuncionalidad de, del economista, porque tengo en mi, en mi bagaje desde la licenciatura en economía unas bases tan amplias, que también eran las que me permitían homologar mi licenciatura en España, que no solamente el doctorado, este, el doctorado también me va dando herramientas que van sumando al bagaje, pero todo está en mi formación de economista. ¿no? Entonces, si cuando tenemos una buena formación de economista, nos permite este, reconvertirnos de manera más sencilla que otras carreras. Porque, por ejemplo, hay carreras, o sea todas se pueden reconvertir. Por ejemplo, yo tengo, hoy en día soy docente en análisis de datos, en business intelligence, este, y tengo alumnos de psicología, de comercio exterior, este, de, de carreras de humanidades o, o lo que llamo yo este, letras puras y se están reconvirtiendo al sector digital. Entonces, bueno, en esta reconversión este, profesional había dos líneas yo que había visto o dos líneas de oportunidades en Uruguay. Uno, este ganar complemento en políticas públicas, como ya tenía el complemento de la evaluación, dije, bueno, vamos a agregarle ahora el enfoque de políticas públicas, porque era una de las cosas que yo sentía que, que me faltaba a mí como economista. O sea, había desarrollado mucho esa parte matemática o del análisis este, económico y financiero y había olvidado yo este, desarrollar las... La, la redacción de las recomendaciones de política. Y es algo que a los economistas muchas veces nos falta o nos falla. Entonces, bueno, yo detecté que, me, que estaba flojo en ese componente y dije, bueno, voy a estudiar una maestría en políticas públicas. Este, aquí la, la educación en la universidad pública es gratuita. Entonces, bueno, pude acceder a la maestría de manera gratuita este, en políticas públicas. Ya la finalicé, nada más tengo pendiente ahora la... La tesis, que por cuestiones de tiempo la tengo un poquito aparcada. Y como economista, con lo que les decía yo, ya tenía el bagaje matemático, estadístico este, y econométrico. Y entonces, si me quería pasar a hacer como esa transformación a digital que tenía que aprender yo, cosas que me habían faltado, era este, aprender R, aprender Python. Yo en mi caso dije, bueno, directamente... este eh, hay economistas, por ejemplo, el compañero que se fue a Berkeley, digo, a Riverside, este, aprendió él en, en su posgrado R. ¿no? Habitualmente en muchas universidades de economía se suele enseñar STATA. Las más eh, modernas o más actualizadas se está aprendiendo R. Si ustedes tienen la oportunidad de tomar cursos donde se enseñe R, aprovechenlos. Este es otro consejo que les doy. Entonces, este es el tercer lenguaje que estamos este, viendo. Este tercer lenguaje, como herramienta del economista, es aprender lenguajes de programación. Lo que más le recomiendo yo, este, al menos R, que puede ser más cercano al economista. ¿Por qué? Porque R es un paquete de estadística computacional. Entonces es más cercano o más afalible para el economista. Y luego la gente que, que le interese el tema de Machine Learning Inteligencia artificial, de una vez les digo, tienen que aprender Python. Este, con Python pueden trabajar con R, con R pueden trabajar con Python, son compatibles ambos, se pueden switchar. Pero si ustedes aprenden Python, verán que pueden hacer muchísimas más cosas, menos código y es muchísimo más flexible y más limpio. Son cosas que hasta que aprenden a programar no van a comprender lo que les estoy eh, recomendando yo pero sí que lo tengan muy presente, ¿no? De que, bueno, si tienen la oportunidad en, la, en su formación de obtener R, ER, genial, agréguenlo en su navaja suiza de economista, vayan agregando en su, en su bagaje. Y una de las cosas pendientes que deben de, de, de ir aprendiendo, que hoy en día en inter, gracias a Internet podemos aprender a, a, a, a aprender estas cosas, el lenguaje de Python. Entonces, bueno. Hoy en día, o sea, le estoy hablando de esta transformación digital, la empecé a hacer en el 2019, estoy certificado ya en todo. Hoy en día, lo último que me estoy certificando es en dirección de proyectos de inteligencia artificial en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? O sea, estoy muy metido, me encanta. ¿Por qué? Porque dentro de la polifuncionalidad del economista, yo lo que hago es analizar datos. Eh, lo, los únicos datos que no hago es este, los datos biológicos. Los, los datos biológicos es verdad que se tiene que estudiar bioestadística para eso. Es otra, otra rama. Pero fuera de eso, yo le digo a la gente, claro, para mí son analizar datos. Sean cuantitativos, sean cualitativos. Yo tengo las dos, se me dan bien las dos competencias. o sea la, la, la, Una metodología híbrida. Porque hay gente que, como les digo, se pueden orientar mucho, la gente de ciencias sociales, al análisis eh, cualitativo, entonces que, queda un poco coja la cuantitativa, o viceversa. Entonces, bueno, eh, como, como buenos economistas, yo lo que les recomendaría, busquemos el equilibrio, entonces, este, ni muy, muy, ni tan, tan, entonces, bueno, un equilibrio en el análisis cuantitativo y cualitativo. Si logran un equilibrio bien, es como, bueno, esa polifuncionalidad que les hablo yo del economista, que no se pueden mover en todas las áreas, ramas, eh, no hay limitaciones. Hoy en día, eh, los, los nuevos mercados laborales y profesionales van muy en eso. Por eso estamos hablando hoy de metodologías ágiles, pensamientos ágiles o el trabajo ágil un trabajo que ya no es eh, por etapas de inicio a fin, sino que uno pueda irse este, reciclando o cambiando en diferentes este, etapas. Los economistas más, este, digamos, como más, este, hay, hay economistas en, dentro de la profesión que no les gusta esta polifuncionalidad del economista, les gusta más el economista, digamos, yo lo veo como cerrado, o enfocado algo. Me ha pasado porque luego como investigador, pues busco partners para investigar, no? Entonces le doy un toque a, a compañeros les digo, oye, mira que tengo este proyecto, te sumas ah mira, pues está muy bien, me interesa y todo, pero no es que yo trabajo con tal programa, están casados con el SPSS, no se, no se mueven de ahí, o el STATA. O trabajan un tipo de modelos, hablemos, por ejemplo, trabajan modelos este, PROBIT. Y entonces fuera del modelo PROBIT, porque fue lo que aprendió a hacer en, el, en la maestría o en el doctorado, no lo sacas de ahí. Y está mal. Hoy en día necesitamos este, poli, eh, polieconomistas que se sepan eh, sumar a proyectos. Por eso también está como, es, se, se vino desde hace muchos años, el estudiar a proyectos pues también hoy en día trabajar por proyectos es fundamental. Entonces, claro, que ustedes piensen que lo que están haciendo es un análisis, ya sea económico, financiero, pero al final estamos haciendo análisis de datos. Y entonces, bueno, que nos podamos mover en diferentes expertise. ¿Por qué? Porque también hoy en día no es un grupo solamente de puros economistas, sino también se forman este, grupos eh, multidisciplinares. Yo trabajo muchísimo con eh, eh, grupos en equipos multidisciplinares y es la mejor experiencia que pueden tener. No un grupo cerrado, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, el economista está muy, va muy de la mano en la ciencia de datos, en el Big Data, en el Business Intelligence. Entonces, claro, todas estas carreras de moda o, o, o que se pueden hasta, hasta poner la etiqueta del Hype, de que están tan en boga. En realidad, no, el economista, por la formación que tenemos, nos podemos adaptar súper bien a esto, por tres razones. Primero, la capacidad de pensamiento crítico que tenemos como economistas. En la carrera, ustedes van a aprender de que no decimos las cosas, un buen economista no dice las cosas a la ligera, aunque usemos mucho los supuestos, Siempre las afirmaciones tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que usar datos como evidencia. Entonces, bueno, y entonces también el economista está como ese economista que hacemos este, las preguntas incómodas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y cinco veces ¿por qué? Hasta que, llegue, hasta que nos, convenza, nos convenza realmente la respuesta. Entonces, bueno, ese pensamiento crítico que, que vamos ganando en la carrera... Eso nos va a ayudar mucho, no solamente para el análisis de datos, sino también para el desarrollo profesional. Como les decía yo, lo, eh, algo que muchas veces no, no nos gusta o no entendemos por qué es importante, aprovechenlo. Formación matemática, estadística y econométrica, fundamental. Y luego, bueno, como les decía yo hoy en día, entre la globalización, el Internet. Esta nueva era de la información, esta nueva era este, digital ha, ha roto ya las fronteras. Y el economista, una de las cosas que podemos hacer es trabajar como consultor eh, y pues, puedes dedicarse, eh, puedes dedicarte como especialista orientado al exterior, no solamente a nivel este, local ni nacional. Entonces, claro, esta ha sido una labor muy, eh, que, que he aprovechado mucho la de trabajar al exterior, ¿no? Entonces, bueno, eh, antes de cerrar, otra de las cosas que les quería yo contar sin mucho rollo, es de que, bueno, hablarles de la red global MX. Como comentaba este, el maestro Fermín, eh, yo eh, fundé el capítulo Uruguay pero la, en realidad la Red Global MX es una iniciativa que sale de la Sociedad Civil de Mexicanos en el Exterior, junto con el Gobierno de México, desde el 2005 nace. Y es una red que ha ido creciendo con el paso del tiempo, está auspiciada y reconocida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuenta con un instituto de los mexicanos en el exterior. Piensen que de las diásporas, eh, de profesionales o de talentos eh, calificados en el exterior, somos el tercero en el, a nivel mundial. Obviamente está China, que son los que más exportan este, talentos al exterior, de ahí le sigue la India y de ahí sigue México. Entonces esa es la razón de la existencia de esta red profesional eh, la cual, bueno, estamos, para que se den una idea de la dimensión de lo que ha crecido esta, esta, esta red, existen 71 capítulos en el mundo, en 34 países y en 6 regiones. Este, se ha ido desagregando, antes todo era la región de América, poquito a poquito, este, Estados Unidos es la región que, que más concentra capítulos, es donde más mexicanos hay, o sea, el 99% de mexicanos están ahí pero que sepan que hay mexicanos en todas partes del mundo. Entonces, esta red profesional pues tiene esa ventaja. Trabaja cuatro pilares. El primero, este, expertos en ciencia, educación, tecnología, investigación y academia. Será como el pilar este, muy relacionado académico. Si lo podemos englobar y ponerlo en una etiqueta sencilla. Luego tenemos el segundo pilar que se trata con expertos o especialistas en emprendimientos con innovación. Un tercer pilar, el de la responsabilidad social, que es muy importante lo que hacemos los mexicanos en los países de destino, donde estamos viviendo. Y luego un cuarto pilar que, aunque le ha faltado, o sea, es como muy famoso, pero es algo que se espera que con la pandemia y a partir de los siguientes años tome, tome muchísima más fuerza, es el de las industrias creativas y el emprendimiento, la famosa economía naranja. Entonces, bueno, la red profesional tiene estos cuatro pilares. Este, hay 71 capítulos en el mundo y yo también aprovecho para platicarles que conozcan que existe esta red, ustedes como estudiantes. ¿Por qué? Porque si ustedes salen en el exterior informarse de que en el país al cual van, por ejemplo, España, Alemania, Holanda, cuenta con capítulos de la red global, ustedes se pueden poner en contacto, de, si existe, eh, de manera directa, por redes sociales, página web, capítulo en el país de donde ustedes van a ir a estudiar y si no se acercan a su embajada o consulado de México y ahí les van a poder informar. ¿Por qué es importante ponerse en contacto con la red? Porque al igual de que como yo me sumé a la experiencia de la Universidad de La Laguna, la cual, como aparte de estudiar un doctorado, me proveyó de una experiencia internacional, si ustedes como estudiantes se acercan a la red global y se suman como miembros de la red global, pueden trabajar con mexicanos que están en ese país, que son profesionales, que son académicos, y trabajar en ese país y desarrollar otras capacidades. La red global eh, potencia proyectos, tanto eh, proyectos de la red global, como de los miembros de la red global. Muchas veces hay estudiantes que por sus inquietudes van al exterior, van a estudiar una maestría, pero traen un proyecto personal. Entonces es el momento que a lo mejor ahí puedes encontrar el núcleo que te va a ayudar a, a potenciar ese proyecto y a darle una comunicación, una dimensionalidad a nivel internacional, una visibilidad a nivel internacional. Entonces, bueno, yo este, que conozcan la red global, invitarlos. No es una cuestión ni gubernamental ni política. Los capítulos son autónomos, son de mexicanos, son de este, responsabilidad, eh, representan eh, a la sociedad civil. Entonces, bueno, que sepan que, este, lo que lo que está formado es de profesionales, o sea, de profesionales mexicanos en el exterior. Entonces, bueno, ustedes ganen esa experiencia hay mexicanos que regresan a México, tenemos este presencia en, toda la en casi toda la República y después siguen sumando y trabajando con la red global, llevan sus proyectos a México y siguen conectados con la red. Y bueno, yo hasta aquí llego en esta charla. Este, muchísimas gracias. Ahí les dejo mi, mi Twitter por si quieren seguirme. Ahí comparto siempre este, convocatorias, becas... Este, información, artículos que son de mi interés eh, y cosas también bueno de la red global. También de las cosas que, que yo tenía por pasión como economista es un blog, el analista económico financiero. Entonces, bueno, pues también que lo, lo, a lo mejor lo puedan vi, eh, visualizar un poco y son posts relacionados un poco a la charla de lo que les he hablado. Economía, finanzas, negocios, todo con un enfoque de ciencia y tecnología. Este, eso es como el, mucho en lo que estoy metido. Entonces, bueno, yo hasta aquí. Lo okay. que quieran preguntar por ahí, comentarios. Bueno, pues muchas gracias, estimado Juan Pablo. Me llama la atención esta última diapositiva. que no dice economista, ¿eh? No, no. Ya, ya tiene más, tiene más, está más cargado hacia la ciencia de datos, ¿no? Entonces, yo está sí está tengo, bien. tengo un comentario, pregunta. En ese sentido, ¿no? Eh, ¿Qué tanto eh, el economista tiene, ya no como por, por, por, este, por inquietud o por, o por curiosidad, eh, que, que virar hacia, hacia la ciencia de datos, sino qué tan necesario crees que, que, que sea? O sea, una necesidad de que el economista tiene que ir a, a, hacia allá por, bueno, todo esto del de Big Data, ¿no? De que ahora ya se generan los datos eh, eh, eh, a, cada, a cada segundo, pero se generan también cantidades eh, increíbles de datos, muy grandes. Y ya no es como cuando, cuando nosotros estudiamos en economía que teníamos este, tablas de 30 datos y decíamos que era una base de datos, ¿no? Y, y datos estructurados. Ahora es datos que no están estructurados y son... Eh, Muchas observaciones y lo queremos ver así, pero también en, en, en términos de, de computación pues son muchos, muchos este, gigas, mucha información, ¿no? En pocas palabras, su generación, su cantidad, el tamaño, todo. Y entonces, ¿qué tanto el economista en su quehacer tiene que virar forzosamente hacia esto? Y como tú decías, pues eh, creo que a ti todavía te ha tocado el e después ya llega, pasamos a Stata, ¿no? Seguimos todavía aquí con esta en la facultad, pero ¿qué tanto, por ejemplo, eh, R, Python eh, y, y, y, y manejar este eh, eh, almacenamiento de datos, ¿no? El SQL, todo esto. O sea, ¿tú consideras que es algo forzoso, necesario? ¿O podemos todavía, digamos, andar ahí por la vida este, sin voltear a ver a, a, a los datos eh, en, en grandes tamaños? No, no, indudablemente, eso te lo digo sin duda alguna. Este, el economista de hoy en día tiene que mirar hacia los datos, sí o sí. Este, ya hay que hacer la conversión de, de Stata a R al menos, te digo. Este, habitualmente te digo, por ahí ya es como lo más, la transformación es más sencilla. Una de las cosas de, del economista que muchas veces no decimos, que luego son de las cosas que ha aprendido, es que somos científicos sociales. O sea, eh, eh, de, de las ciencias del área económico-administrativa, pues lo más científico es las ciencias económicas. Entonces, claro, eh, cuando trabajamos con data, con Stata, estamos limitados a, a las bases de datos. Lo que comentabas tú muy bien, de que, bueno, un data warehouse, el SQL, ya va a ser como el estándar, en, en la, en, no en la industria, porque estoy hablando ya de todos los sectores. Este, el sector público, este, una de las áreas, por ejemplo, que me he metido mucho de políticas públicas, y se está trabajando en México, hay, hay gente que ya está trabajando, gente de la UNAM, obviamente, con, gente del Politécnico, es esa transformación digital del Estado. ¿no? Este, el famoso gobierno digital. Y entonces va muy de la mano. O sea, el economista ya no puede ser... Este, un simple gestor o un contable, sino tiene que ser un analista. Y, y la analista de datos te digo es algo tan amplio, tantas ramas, tantas cosas que se pueden analizar. Y entonces, claro, ¿dónde se centra? Se centra en de que, en función de los datos, nos ayuden a tomar este, decisiones. Entonces, claro, también viene mucho el expertise ahí del economista porque podemos hacer modelos de predicción, este, de clusterización, pero vamos, que el científico de datos, en realidad, es porque es un título hoy en día nuevo, pero el economista ya era un científico de datos. Lo que pasa es que antes estábamos limitados a un programa de pago como Stata. Lo que decías tú, el eViews, el estatista, este, el SPSS. Y entonces una de las ventajas que nos ofrece tanto R como Python es que son este, programas gratuitos. Podemos acceder a ellos de manera gratuita este, ya no dependemos de pagar de ellos. Entonces la, la única limitante que tenemos es aprender a nosotros a programar, porque ya ni siquiera eso. O sea, ya más con una computadora, este, internet, ya podemos hacer, este, aprender y hacer análisis de datos más potentes de lo que podíamos hacer antes con Stata. Yo me acuerdo que antes con Stata abría un archivo bueno de 100 megas, 200 megas y tardaba empezar, eh, en trabajar. Ya eso, una computadora promedio, este, podamos trabajar en la nube, el, el Google Colab este, nos ofrece esas ventajas. Este, pueden hacer cosas mm, increíbles en poco tiempo, cosas que no imaginábamos. O sea, yo hace cinco años ni siquiera me pasaba por aquí, por la mente. Entonces, claro, yo mismo que, que he hecho esta transformación digital, he visto cómo puedo analizar mis datos este, la flexibilidad que me brinda como economista es, este, es impresionante. Desde ahí te digo, eh, hay que ser, como economista hay que ser, hay que ser apasionado, pero para insertarse en este, dar este salto, hay que ser un apasionado de los datos. Ver los datos, pues eso, que te, que te, que te apasione, ¿no? Entonces, pero yo voy muy de la mano de, del economista. No es nada, eh, no hay que dar un salto cuántico. Es un, es un cambio o es algo que, puede, que, como economistas, podemos dar el switch de manera. La tenemos más fácil que muchísimas otras carreras. Entonces, es una ventaja competitiva que, que tienen los jóvenes hoy en día. Y por eso digo, bueno, que la aprovechen, ¿no? Que vayan viendo para ahí. No, claro que sí. Tengo otra, otra pregunta. No sé si qué tanto me, me salgo, pero. Yo recuerdo que en nuestros tiempos eh, ingresábamos a la facultad y teníamos inquietudes, eh, bueno, muy, muy diversas, pero de repente, pues, nos interesaban eh, los problemas del desarrollo, del desarrollo local, ¿no? de, Vengo de tal pueblo y, y quiero ser alcalde y cosas así. Ahora, como que, eh, pues, obviamente, pues, de que yo ingresé han pasado 21 años y, y cambian las inquietudes, ¿no? Ahora, por ejemplo, llegan los chicos y, y no, no es broma, pero, por ejemplo, muchos traen como referencia el logo de Wall Street, ¿no? Y, y piensan uh -huh. más en finanzas. Y, y, pero ahora, por ejemplo, eh, eh, regresando a, a los campos de estudio, por ejemplo, está, está el blockchain, están las criptomonedas. Y de repente, eh, pues, nuestros planes de estudio y la economía, la economía tradicional, no, no tenemos tanto eh, instrumento de análisis de este tipo de, de tecnologías, ¿no? Eh, qué tan forzoso también como economista no, no, no dentro de la polifuncionalidad sino la economía la ciencia económica eh, tiene que voltear a ver estos, estos nuevos temas que forman parte de la de la economía digital y también porque pues todos tienen a la mano un smartphone y de repente tú ves una serie en Netflix o en Prime y, y, y terminas y ya te dice tienes que ver esta porque son tus gustos ¿no? O, este, o le diste like a, a un tuit, entonces, de un economista financiero, tienes que ver este otro que también es financiero. Y que al final de cuentas, eh, pues la, la tecnología y, y ya no los modelos predictivos, sino los prescriptivos también forman parte de nuestro día a día. ¿no? Pero a lo mejor, no sé cómo lo ves, la economía, la ciencia económica tendrá que analizar eso... ¿Tenemos los instrumentos de análisis como para hacerlo o tendrá que ser como una especialidad, digamos, no sé, economía digital o, o, o alguna rama, digamos, más? Sí, mira, eh, me encanta lo, lo que estás comentando porque está basado en lo que, cómo te están llegando los estudiantes. Este, y sí, bueno, también como docente a mí me, me llegan los estudiantes así. Bueno, y las consultas también ahora que han pasado las navidades hablar de, de criptomonedas y Bitcoin. Bueno, es la, la pregunta de toda, cada semana que recibo, ¿no? Este, Mira, yo desde que estaba haciendo el doctorado en España, ya estaba mirando el tema de la economía digital. Y entonces me encontré o me reencontré con Hal Varian, ¿no? Entonces había eh, un libro de eh, microeconomía avanzada, pero había como una edición alternativa de la economía de información, porque yo cuando me empecé a especializar, me empecé a especializar dentro del área de la economía de la información, desde, el punto, desde la perspectiva de los contratos, eh, contratos tradicionales. ¿no? Eh, y entonces, claro, llegué aquí a encontrar ese libro de, de Hal Varian donde hablaba de la economía de la información, y era un libro súper avanzado, muy complejo, me llamaba mucho la atención porque... Conocía a Halva Eran por, por sus libros de microeconomía, pero tenía este libro raro de la economía de la información, esta edición española, eh, publicado por Ariel, creo que era Ariel. Y, este, y era una compilación de papers que él venía desarrollando en los 90. Y estaba muy interesante porque era, eran cosas muy complejas, porque estaban muy adelantadas a su tiempo. Tanto fue así que... Google fichó a Hal Varian, fue, o sea, fue su, su primer gran fichaje de Google y él fue el que empezó a diseñar, un economista, a diseñar este, todas las estadísticas de información o de datos de Google. Él es el que, el que está detrás de todo eso. Entonces, claro, obviamente... Es una persona muy, como economista, es alguien muy importante que tiene un contrato de confidencialidad, entonces no puede contar mucho de Google, publica poco hoy en día, o sea, se perdió. Hay veces que comenta alguna cosa o publica alguna cosa, pero él se dedica a esto de Google. Google Analytics de hoy en día, todo es diseño de, a lo mejor no de él, pero es la persona que se hizo cargo como investigador o como como eminencia o visionario de la economía, de la, de la información en Google. Que luego, después del año 2000, como bien decías tú, la llegada de los smartphones, eh, las redes sociales, el Big Data, este, ya podemos hablar de, de la economía digital. no Y es más, cuando estamos hablando ya, por ejemplo, de las criptomonedas o del blockchain, ya estamos hablando hasta de la criptoeconomía. Todas estas cosas son términos nuevos, sin duda. Yo creo que en la carrera de economía sí se tiene que abrir este, un área eh, o, o una materia enfocado a la economía digital, indudablemente, porque ahí va a ser la puerta de entrada. Otra justamente uno de los problemas que, que, esto lo hablo a nivel de Latinoamérica, porque lo, lo he hablado, lo he discutido con gente puntera de inteligencia artificial, eh, eh, con, eh, computación cuántica, ciencia de datos que estamos trabajando en América Latina. Hemos hablado de que dec decimos, claro, uno de los errores que hay es que estamos hablando mucho del de futuro de la ciencia de los datos, de la inteligencia artificial y las cosas más básicas. <ríe> no se las estamos contando a la gente. Entonces, ahí hay como un fallo este, entre el sistema, por ejemplo, a lo mejor fallo de nosotros como comunicadores o un fallo del sistema educativo donde ha faltado esa base que sí existe, no es una cuestión de ciencia ficción donde ya se, se puede hablar de, de economía digital, pero sí es verdad que faltan programas. ¿Dónde hemos visto este desarrollo? No es de que exista una maestría en economía digital. Existen maestrías en ciencia de datos, pero se dedican prácticamente dos años a enseñarte economía, matemáticas, estadística, econometría y programación. ¿no? Eso es lo que hacen esas maestrías, pero falta ese componente de que estamos hablando de la economía digital y de todos los pequeños temas que podrían tener. Porque, por ejemplo, si hablamos de quantum, no hablar de quantum desde una perspectiva de la física eh, cuántica, sino verlo de que, como economista, ¿qué va a suponer la introducción de las tecnologías cuánticas en la economía? no ¿Cómo van a impactar? Yo, por ejemplo, uno de los problemas o obstáculos que encontré al a llegar a, aquí a, a Uruguay era de que la universidad donde estaba eh, tenía esa visión yo de los ciberriesgos de que conforme fuéramos utilizando o, o se fuera integrando más, la, lo, yo le llamaba economía de la información en ese momento, que luego se, ya se reconoce el término de economía digital, que iba a ir en aumento los ciberriesgos y había que evaluar y medir esos impactos. ¿no? Entonces mucha gente me decía, no Pablo, es que eso es una cuestión de este, los informáticos. Y decía no... Nos, tiene que competir a los economistas, a los actuarios o a los financieros cómo medir este, el, la valoración de, de esos riesgos. Y hoy en día ya si el, for, el Foro Económico Mundial desde hace unos años, después de, vino a recalcar de que no, no, si hay que medirlo. Ahorita los ransomware es una realidad, le pasa a todos y cuesta dinero. Y si cuesta dinero, es un problema económico. Y entonces, bueno, como los datos están ya en todas partes, o sea, esto es como, como el coronavirus va, va a llegar a todos al final, se va a volver endémico, bueno, los datos va a ser igual, van a estar en todas partes. Entonces el economista va a tener muchísimo trabajo. Por eso es muy importante ese enfoque, que puede ser desde el analista de datos, desde el, el que hace Analytics, porque son formaciones diferentes, y el que hace ciencia de datos. Y ya hoy en día, de, a partir de la ciencia de datos, se ha desglosado, en, en inglés se conoce más el término, el Social Data Scientist. Pero que son nuevos roles eh, profesionales que están apareciendo y que se están demandando. Las empresas poco a poco se están transformando digitalmente, y en esa transformación digital, pues necesitan expertos en, en la materia. Realmente muy, muy, muy interesante este, lo que comentas. Eh, aquí, pues en la facultad, nos llama mucho la atención a, a algunos, sobre todo porque, pues como sabes, compartimos nuestro edificio con informática y con estadística, ¿no? Es una ventaja. Pero de repente eh, no tenemos esa, esa función y, eh, que yo creo que deberíamos, sobre todo porque Sí, como comentas, es cada día más este, eh, inminente que, que la economía está yendo hacia, hacia estos espacios digitales, ¿no? Eh, día a día, o sea, eh, nuestro, nuestro quehacer diario, o nuestras actividades cotidianas, ¿no? De comprar, lo que se hace de economía de la información, por ejemplo, antes era difícil eh, conocer los precios, ¿no? En el mercado de un producto. Y ahora con tu celular dices, a ver... Quiero tal producto. Lo pones en Google y ah, el Mercado Libre está así, en Amazon está así, en esta otra plataforma. Y entonces esa, eso de lo que hablamos en economía, ¿no? De, de, de los precios. Ahora parece que, que ya no es un, un problema en ciertos, en ciertos bienes, en ciertos servicios también. Porque tú conoces los precios que hay en el mercado con, dando un clic, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es, tiene, tiene mucha relación con la economía, pero eh, digamos que lo estamos viendo aquí en la economía, pero no, es, no formamos parte todavía de eso, ¿no? No estamos diciendo cómo aprovechar lo que hay y con, en, en, en la facultad, en conjunto con nuestros vecinos, también formar parte de eso, ¿no? Y proponer, investigar sobre eso, eh, trabajar en conjunto y, y, y sumarse a, a todo a todo este campo ¿no? eh, conozco gente que sí ya trabaja en, en, en la universidad blockchain que trabaja eh, estos temas pero como muy aislado ¿no? y yo creo que sí eh, pues sería sería bueno eh, a lo mejor si tú también podrías este, compartirnos algunas experiencias que conoces en, en España sí, bueno. en Sudamérica de ese tipo de estudios, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, dos cosas que se me, se me ha olvidado lo, lo del tema de blockchain. El blockchain, por ejemplo, este, está muy promovido hoy en día por el, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo aquí en América Latina. Existe una página web donde ellos te regalan la conexión de blockchain a las empresas para que la gente genere proyectos de blockchain y se conecten a esa red y esa red la paga el banco interamericano de desarrollo y esa red está disponible para, para toda América Latina entonces bueno no estoy hablando de ciencia ficción o sea eh, está viendo por cada yo que sigo mucho el tema este, de América Latina bueno México este se está quedando atrás o así sea, es un país que destaca con algunos proyectos que llegan a finales ganan o sea, hay gente que sí lo está este está rompiéndola en el exterior, pero nos falta. ¿Por qué? Porque por ejemplo Brasil, Argentina, este, lo vieron claro desde, o sea, también es lo, el típico fenómeno como de la innovación donde a alguien se le prende un foco, que fue a lo mejor o Argentina, y entonces este, empezó a irradiar a los países del Mercosur en ese sentido de de la importancia de los negocios digitales. O que ahí estaba el negocio, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue lo que... Interpreto yo que fue lo que expandió mucho aquí esa influencia de que, bueno, las mejores fintech, este del mundo hoy en día están saliendo de Brasil. O sea, tienen una que es súper potente, se va a comer al mercado. Este, Uruguay, para ser un país de 3 millones y medio, está sacando muchas empresas tecnológicas. Yo cuando estaba en el Comité de Evaluación de Emprendimientos, lo primero que me llamó la atención fue eso, que yo estaba acostumbrado, tanto en México como en España, a evaluar emprendimientos tradicionales de marca, productos físicos. Y al llegar aquí en Uruguay, me presentaban cinco proyectos y de esos cinco proyectos, cuatro eran digitales. Desde el 2016, uno era, era físico. Entonces veías cómo había un cambio, ¿no? Entonces, bueno, esa es la relación de, del blockchain, eh, lo otro que me comentabas, porque luego este, me, me olvido, del de, que me emociono, era... Ay... O sea, pues, prácticamente, o sea, eh, cómo integrarnos, ah. ¿no? O sea, lo de la optimización. Eso claro. me encantó. Porque mira que yo cuando estudiaba matemáticas en la carrera de economía y veía problemas de optimización y veíamos el ejemplo de la optimización de los precios, yo no lo veía. O sea, no, no, yo era algo que lo veía muy, muy teórico, ¿no? muy abstracto. Este, Estuve un doctorado, lo que tú quieras, este, yo no, no lo seguía viendo. Hoy en día en, en la ciencia de datos me encontré que hay una... Demanda de profesionales, prácticamente se contratan economistas para resolver problemas de optimización en los precios. Y era muy relacionado, como, como tú lo contabas, cuando nosotros buscamos y consultamos precios, hay alguien que diseñó ese algoritmo. Y ese alguien es un economista especializado en optimización de precios, que sabe programar y ha programado un algoritmo para la búsqueda del precio óptimo. Entonces, pero no te imaginas la cantidad de... Porque prácticamente las empresas que trabajan con buscadores hacen eso, optimizar este precio. Entonces, claro, cuando vemos en economía temas, problemas de maximización, problemas de optimización, lo aprendemos a hacerlo a mano o vemos ejemplos a lo mejor con el MATLAB y le metes dos, tres, cuatro eh, fórmulas y sale la, el resultado. Pero es muy distinto a cuando ve realmente que cargas miles de millones de datos. Hay un web script y, este, y te resuelve un problema de optimización de precios. O sea, cuando lo estás viendo, que el, el lenguaje no. Y eso lo hacen los economistas. O sea, y, hay, y te digo, hay un área muy fuerte. Prácticamente todos los negocios de retail eh, digital Van a contratar, o sea, no, no un economista, sino están un equipo de economistas para resolver problemas de optimización de precios. Entonces, aquí es donde te das cuenta que lo que uno estudiaba en el 98, pues que realmente sí sirve. O sea, no, no era que nos quisieran atormentar los profesores, nada más por placer. Claro. No, pues realmente muy interesante, este, mi estimado Juan Pablo, yo quisiera dejarte abierta la invitación ya más adelante para, para que nos compartieras quizá un poco de, de tu trabajo de investigación, o sea, de lo que has hecho en investigación, lo que haces. Eh, ahorita estamos todavía en periodo vacacional, pero en, en febrero iniciamos clases y tenemos pensado abrir un seminario de, de investigación donde pues también los chicos presenten sus trabajos excepcionales, pero que también conozcan los trabajos. Que se están haciendo fuera y qué mejor de, de, de egresados para que digamos puedan eh, adaptarlo o aprender para sus propios trabajos recepcionales entonces yo, yo te dejaría abierta ahí la invitación Muchas gracias Vaya, eh, yo sé que tienes una agenda muy apretada, creo que esta charla la concertamos desde hace como dos meses pero sí. eh, ojalá que, que, que pudiera ser más adelante ¿no? y que podamos darle continuidad a estas pláticas tan, tan interesantes. Y pues, muchas gracias, ahí queremos llegar tu constancia digital para, para que se quede ahí. Eh, Oye, muchísimas gracias a, a ti y, y a la facultad. Y también, este, felicitarte por el trabajo que estás haciendo, esa apertura digital en la universidad. Más que nada la facultad de economía, esa visibilidad que, que, que le das a, a los egresados que creo que también es algo muy importante para que también los estudiantes pues, se nutran de, de esas experiencias o esas historias que les podemos eh, contar varios de los compañeros de cómo nos ha ido. Este, muchas fe felicidades y te agradezco Gracias, sí. la, la invitación sí, y el espacio. Ya, yo por eso lo comentaba que empezábamos de la mejor manera contigo, porque la idea es que eh, sigamos también charlando con egresados y conocer qué es lo que están haciendo. no Lo podemos hacer con una encuesta, lo podemos hacer que nos vienen las encuestas los egresados, pero creo que esta forma de, de, de, de platicar y de entender no solamente lo que están haciendo profesionalmente, sino las emociones, ¿no? Como, como estudiante, como egresado, creo que nos puede dar mucha, mucho aprendizaje a los profesores, a, a los directivos, pero también a los chicos que quieren integrarse a, a, la, a la facultad o que están ya estudiando y no saben bien hacia dónde dirigirse. Entonces pues muchísimas gracias Juan Pablo, muchas felicidades por, por tu éxito en, en tu carrera profesional y pues las puertas de, de la facultad están abiertas, digitales y, y las físicas también, a ver cuándo podemos en algún momento coincidir. Bueno, ¿Sí? muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, hasta luego. Chao.